Hola, ¿qué tal? Hello, hi, muy saludo, sayonara Este es un nuevo video del canal y espero que estén súper bien porque vamos a comenzar Vamos a reaccionar al evento de la temporada Bueno, no es evento, es más o menos un trailer, un evento, si entendí bien A ver... En el punto cero está a punto de explotar Uf. Uf. Uf. Uf. Oh. ¡Oh my god! ¡Los siete! El punto cero está súper inestable John Jones está ahí se, se reveló en la orden imaginaria Imaginada, perdón Eso tuvo que doler. Ay. ¡Eso, Jones! ¡Así se hace! La orden imaginaria es mala. Para mí. Está cometiendo caos, como lo habían dicho. Por allí están haciéndose guerra entre todos. Y casará con el Terminator. ¡Pum! Se dio con el alien. ¡Uy! ¡Mancake! Se lo golpea <ríe> Peleando contra Karatos ¡Uh! Pensé que mi osculo está estaba muerto Pero ahora creo que sí lo está ¡Hola, Nin. ¡No mames! <ríe> Están peleando juntos El jefe maestro y el pescadito ¡Tenetina! ¡Uh! no mames! ¡Está buenísimo! <ríe> ¡No! ¿Eso no es el meteorito de...? ¡Ah, no, no, no, no! ¡Uy! Ay. Me da el suspenso ¿Eso no es la de los siete? ¿Se comunicó con los siete? El visitante Ah, no, el visitante es otro Ah, no, sí es el mismo Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... ¡Oh, no! ¡Espera, hablemos! ¡Hablemos! No. Puedo entregarte a Geno y a las hermanas y a las hermanas también. Pero antes necesito tu ayuda para arreglar. Eso. ¿Geno? las hermanas. Trato hecho. La fundación. me quedo más tranquilo. Manos. La obra. ¿Qué es lo que van a hacer. ¡Ah! Son la la isla? Pues, como ya... para volver a casa. Eso pareció así como si, si fuéramos no a jugar ya. Me vamos a ver. Prepara ya el <risa> embocado. No tenemos mucho tiempo. está embucrar? buenísimo! ¿Tú otra vez? ¡Sí! El personaje que me claro. puse. Date prisa. vamos a salvar la realidad. Aún no tengo que ir. Bueno, por pues cierto, no sé. han no son portales. Uy. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que no, cerrarlos? lo sabía. Ah, lo sabía. Sí, Teníamos. Pues John Jones quería hacer eso. Si seguíamos así, destruyendo el punto cero, íbamos a borrar la realidad. Vale, hecho. A partir de ahora, la inestabilidad irá a peor. Cuidado con las olas de realidad. Precimero. Ok. Las de realidad cambian las cosas de ojos Yo Soy una mariposa Y yo soy eh, yo... Y yo bueno, soy ¿quién? Soy una mariposa, así que ¡No! Uy, John no se convirtió en una mariposa Tienes tú Vas a ser mis ojos y mis oídos Y mis brazos Y mis piernas también Vas a tener que cerrar los portales ¿Podrías hacerlo? Sí <ríe> Claro que puedes Vamos, vamos, vamos. ¡El estabilizador! El estabilizador y cierra todos los portales hay un portal. Ok, apunto, disparo. Perfecto. Cierro, lo cierro, lo cierro. ¡Ah, qué! Okay, así era. Buena arda. ¡Uy! No, forma de, de mariposa. Pero bonito, pero Parece una flor. ¿Pero? Lo Parece una trabajo. flor. No voy a necesitar más tiempo. Sigue así. Recibido! Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos. Ojalá pudiéramos. ¡Espera, espera, espera! ¿Puedo teletransportarme? ¡Oh my god! ¡Agáñate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores. No. ¿Qué? Bueno, en verdad da igual. Creo que esto no es bueno. ¡Impresionante! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Buena ruta. Pero esta es la siguiente rápido. No puedo seguir así mucho más. Espera, que nos llevo al tercer portal. Bueno. A ver. ¿Qué? lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? Las realidades paralelas se abren fácil. Tenemos que seguir avanzando. Una hora de realidad. Piensa en cosas humanas, cosas humanas, cosas humanas. No <risa> tengo la sensación de que la realidad me odia. Oye, qué bien, ¿Te queda genial. Bueno, un poquito. ¿Esa no es la Maya o no sé quién es? No <risa> me encanta el John Jones y su Y que es muy simpático. Uy, está re chévere. Tiene forma de ver, flor. Rima. Demasiado Tienes que saque ¿Más portales? ¡Aguanta! Ah, son cuatro, yo pensé que eran tres ¡Pero sí, está reche! ¡Un helicóptero! Oh, ¡Oh, oh, no me están dando! ¡No me vestiría mal una hora de realidad ahora mismo! ¡Ah, oh, me llenó mucho! Bien, ¿no? ¡Casi! ¡Ah, oh, ah! Oh. Casi me matan pero creo que me hicieron volver en mancake. Otra vez. Uy. Uh. ese era el último. Creo que ya está. Uy. El punto solo tomó forma de flor. Oh, vaya. Qué intensidad. Vale, el siguiente paso es crucial. Uy. ¡Uy! Uh, ¡Qué hermoso! Qué hermoso, pero igual <ríe> se ve raro. La explosión. No. Vamos, vamos, vamos. Esa es la explosión del punto cero. A ver. Uy, van saliendo poco a poco esos cristales. Esto me suena como Kevin Esa vez que uno podía volar Pulvar hasta sabotín Es algo parecido Ya estamos subiendo Oh, Dios mío Ok Ya caímos por acá, ya caímos por acá Tenemos que ir subiendo, ir subiendo, vamos subiendo Oh, las ropa tiene como negro, pero forma arcoiris <ríe> Pero está re chévere Ok, entramos al punto cero Ok Oh, Dios mío Sobrecargar el dispositivo, sobrecargarlo, sobrecargar el dispositivo. Buque? Tenemos que encontrar una manera de volver, pase lo que pase. No te rindas nunca. Te encontraré y me lo contarás todo. Tienes mi palabra. vamos. Vamos, ¡Uy! Oh, yo sí a salir en la tienda porque se quedó atrapado en el bucle. El visitante se va a quedar ahí. ¿Cómo es eso? ¡Oh, Dios mío! No eh, es original Yo pensando que iba a salir otro agujero negro No importa lo aislados que nos sintamos Hay una fuerza instintiva Que nos une a todos Que nos empuja a adaptarnos Que nos hace avanzar en busca de aventuras Es la skin Que había salido ahorita entonces sí, es que a ver el pase. No ¡Ah! Yo un centro el pase. A enfrentarnos a nuestros Esto miedos. Es el, las consecuencias. Una bruja. esa eran como una águila estilo Galaxy. la oscuridad que nos una ¡Ah! que o sea, el del cubo? ¿Un será alguien del cubo que vino el cubo que Kevin? La isla se ha vuelto indomable. Vosotros Uy. también. Deberías. ¡Qué buen pase! Está es re chévere. simplemente Neymar junior. Obviamente he comprado. Oh, estuvo. estuvo muy chévere. Ok, esta se llama Lara Croft. Ah, eso es como. ¿Sería leyendas de videojuegos? Me suena de alguna parte. También, otra Lara Croft Tarana, a ver, ve visiones del mundo que desapareció hace tiempo. Ras. Interesante es chévere el Ras. <ríe> este pollo. Coco, -co -co mandante Coco, comandante. Ah, creo que ya lo entendí. Uy. Raven, Renacim... Raven renacimiento. Esto es. Ah, lo de los jóvenes titanes. Asesina de la aguja, ordinar la realidad, de un mundo que trasciende la realidad. Ah, de un mundo que trasciende la realidad. Esos son otros estilos adicionables. ¿Qué es esto? A ver, vamos. Nimar Jr. por revelarse. Bueno, amigos, y todos, espero que les haya gustado este video. Eh, gusta un buen like. Y también no, no olviden también que los invito a que se suscriban al canal y también que compartan este canal con todos sus bellos amiguitos y familiares. Entonces, si estás Forever Alone, solo suscríbete. Pero ahora ya no sabemos Forever Alone porque eres mi nuevo amiguito. Y no olviden también seguirme en Instagram, en TikTok y también, en, y también está en mi comunidad de Discord para poder formar una gran comunidad. Les voy a dejar aquí el link en la descripción para que puedan, para que puedan seguirme en esos dos lados. Y también para que puedan estar en el Discord. Así que sin nada más que decir, nos vemos mis queridos amiguitos.